¿Cómo les va? Muy buenas noches Bienvenidos a Los Conjurados En esta ocasión vamos a presentar un trabajo que realizamos pues, Toda la mañana y parte de la tarde Fue el primer informe de actividades De la presidenta de el DIF en San Andrés, Cholula Se trata de Lupita Cuautle Y pues la verdad es que, bueno La plana mayor del PAN Pues ahí reunidos, le echaron porras eh, eh, llama la atención que Lupita estaba de verdad así con un nudo en la garganta, fue muy emotivo realmente su, su informe, eh, lo que decía Augusta Díaz de Rivera que también la entrevistamos, hicimos varias entrevistas ahí a varios panistas, acá se las presentamos y todos coincidieron en algo que eh, lupita al romper los los formalismos perdón de la política como tal no se ve una ciudadana se ve pues una mujer muy conmovida con un montón pues de, de personas de san andreseños que realmente sí necesitaban la ayuda del el dif eh, eh, abuelitos, niños eh, y, y varias personas con algunas discapacidades eh, a quienes se le entregaron desde silla de ruedas, eh, pues algunos aparatos ortopédicos, en fin la verdad es que estuvo nutrido, eh, eh, estuvo muy sentido, es la palabra pero también, ojo, estuvo lleno de grilla y de política ¿Por qué? Pues como todo municipio, pues ya están viendo en el 2024. ¿Y qué va a pasar en el 2024? Pues resulta que hay varios tiradores y bueno, yo que estuve ahí investigando, ya sabe, haciendo labor periodística, pues eh, eh, una de las cartas principales es o se vuelve a reelegir Mundo, eh, eh, que es el actual alcalde de San Andrés, o bien Pudiera ser su esposa, o sea, Lupita. Bueno, aquí les presentamos parte de, de este trabajo que realizamos pues, durante este día. Encuentro con Lupita Cuautle. Ella es la presidenta del de DIF municipal de aquí de San Andrés. Acaba de terminar su informe. Fue un informe, en primer lugar, muy emotivo. A ver, cuéntanos por qué, o sea, qué, qué, qué se siente estar al frente del de, de DIF. ¿Y cuál ha sido tu vivencia personal de esta experiencia? Fue un, un informe, sí, muy emotivo, de muchos recuerdos. ¿Por qué recuerdos eh, de aquí? No fue fácil llegar a, esta, a este lugar, eh, lo soñamos, trabajamos para estar aquí, y siempre con el objetivo de trabajar para la ciudadanía. Uh -huh. Entonces, eh, pues todos los días nos despertamos y lo hacemos con ese motivo de trabajar para la ciudadanía, para trabajar por las personas. Uh -huh. Día a día vemos cada situación, cada problemática que vive la, la comunidad de San Andrés y más los grupos vulnerables, creo que es a donde podemos encontrar más los, la problemática social. Tal vez no podemos cambiar la pues la sociedad como tal, pero sí podemos seguir, ir haciendo pequeños detalles, cambios en ciertas familias, en las personas, ir sem sembrando semillas, ir, haciendo ese cambio de rumbo que queremos. Uh -huh. Y hoy fue eso, de recordar cómo se ha ido trabajando todo este año, qué aprendizaje hemos tenido, cómo hemos logrado, cómo hemos ido avanzando. Claro que hay muchas cosas pendientes por seguir, por seguir trabajando, por seguir haciendo, pero creo que todo, todo lo que se ha hecho se ha hecho siempre pensando en buscar esa, esa, ese cambio y buscando que haya menos desigualdad. De siempre el personal del DIF y toda la... Hemos buscado que sea un trato digno para la comunidad. Y creo que pues todas esas emociones serían reflejadas hoy aquí. Y pues mi familia, amigos, eh, toda la sociedad, todos los grupos con los que hemos trabajado, o que se han sumado y que han creído en DIP municipal, y bueno, la verdad, eh, contenta y emocionada. ¿Cuál ha sido el proyecto que más satisfacción te ha traído, que más felicidad eh, has, has visto concretado en este año? yo creo que lo que más me gustó fue el tema de los aparatos ortopédicos el apoyo de los aparatos ortopédicos y la entrega de órtesis y prótesis que como una prótesis bueno nosotros pues tenemos todas nuestras extremidades ¿no? brazos, piernas pero como como una persona que no tiene pues un brazo una pierna le puedes cambiar la vida platicaba con Memo, Memo es un chico que conocimos y que tuvo una discapacidad o su, su discapacidad no fue vaya que la quisiera no, nadie quiere estar eh, él estaba arreglando el tema de su, él trabajaba en electricidad y tuvo un falso y perdió las dos piernas eh, él ya no pudo caminar a los 16 años eh, fue pues muy complicado para él él usaba prótesis desde los 16 años, prótesis para mujer, o sea, ni siquiera eran adecuados para él para, para él, para un hombre Y él, a pesar de esa condición, pues él seguía luchando, trabajando y saliendo adelante Y en esta ocasión que pudimos escucharlo, platicar con él, saber cuál había sido su problemática que había tenido Y, y poder apoyarlo a través de una, darle sus prótesis de piernas a su tamaño, a sus condiciones que él requería, fue para él un cambio total. Creo que esa fue la satisfacción más grande, el poder buscar las condiciones para que ellos puedan tener un cambio de vida. ¿Y cuál ha sido el, el no lo quiero llamar obstáculo, pero sí una situación complicada que has vivido aquí al frente del DIF y que todavía estás buscándole la salida? Porque, bueno, hay, son muchas las necesidades en todos lados y en San Andrés, pues ni se diga. Eh, pues creo que a veces eh, tiene que ver pues la falta de recurso. Eh, por más que uno presupueste, es insuficiente para poder abarcar todas las necesidades que hay dentro de DIF. Hay muchas, muchas, muchas y cada día vas aprendiendo y conociendo más de, de las necesidades que hay. Entonces, puedes programar cierto recurso para ciertas acciones de, de ciertos problemas que hay en DIF, pero nunca sabes que luego está otra nueva y, y al final es insuficiente el recurso, creo que ese es uno de los obstáculos pero al final creo que hemos tratado de buscar formas, de buscar gente y creo que creo que por eso también estoy agradecida con toda la la, la, la gente eh, la sociedad, los patronos, los voluntarios, todos, todos los que se han sumado para poder apoyarnos de una u otra forma. Y, y pues a pesar de que ha sido una limitante, pues al final ha sido de menos, ¿no? No ha pasado a ser un, un limitante menor, ¿no? Pero Después. pues vamos a seguir trabajando. Muchas gracias Lupita Cuauhtle, muchas felicidades. Gracias. Bueno, me encuentro con la presidenta de El PAN estatal, Augusta Díaz de Rivera para los cuates, Tití. ¿Cómo estás, Tití? ¿Cómo viste este informe? Ay, muy muy sensible. La verdad es que a mí los, los informes de las primeras, de las presidentas del DIF, siempre me hacen llorar. Ellas lloran, yo lloro. La verdad es que es un tema muy sensible, eh, muy importante, el atender a la población en, en situación de discapacidad, eh, atender a las familias, a los niños, atender a los abuelitos. Siempre es, algo, siempre es algo que nos hace recordar cuál es la verdadera función de un gobierno. Porque si bien un gobierno municipal tiene que pavimentar las calles, hacer las obras, si no es el tejido social, si no es la parte sensible que están pidiendo los ciudadanos, realmente estaría cojeando. Entonces yo felicito mucho a Lupita Cuauti, a la, a la que conozco desde que ella era una adolescente, cuando su tío Adrián, al que mencionó, era presidente del partido... Y siempre ha sido, es, es una mujer de, de, de, de raíces panistas verdaderas, muy sensible, muy inteligente. Y la verdad me dejó muy buen sabor de boca su informe, su primer informe como presidenta del DIF. Felicidades, Lupita. Oye, eh, Titi, ¿y cómo ves a San Andrés eh, en una recta para la, el 2024? ¿Es una preocupación para el pan? Bueno, eh, es una ocupación. La verdad es que en el Partido de Acción Nacional tenemos que cuidar toda la zona en la que nosotros estamos gobernando, que es la zona conurbada, y hay que hacer un solo equipo, acuerparnos, ¿verdad?, para que la ciudadanía eh, siga confiando en el Partido de Acción Nacional. Es una preocupación del partido, claro. De acuerdo. Bueno, estamos con Humberto Aguilar Coronado. Va a empezar este evento el primer informe de actividades de Lupita Cuautle. ¿Cómo estás, Humberto? ¿Qué opinas de este primer informe? Muy bien, bendice a Dios, afortunadamente ya en circulación nuevamente, acompañando a la presidenta del sistema DIF aquí de San Andrés en este primer informe. Creo que ha trabajado intensamente, es una mujer muy comprometida con el trabajo social, con apoyar las eh, políticas públicas de su esposo, el presidente municipal, y bueno, vamos a ver los resultados, y por supuesto que a estar pendientes de todo lo que viene. De acuerdo, gracias. Bueno, me encuentro con Maribel Rosas, ella es la presidenta del de PAN en San Andrés Cholula, ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Oye, ¿Cómo viste el informe? Bueno, tenemos al frente a una gran mujer, una mujer con toda ...la sensibilidad para poder entender las necesidades de las personas vulnerables... ...de las personas que pues a veces no se escucha la voz... ...y que de alguna manera ella se ha acercado y ha tratado de dar una mano amiga... ...eso es importante porque a veces eh, los, nuestros abuelitos de la tercera edad... ...personas con una capacidad diferente... Eh, personas, madres solteras, personas que tienen algún problema, a veces no son escuchadas, no son tomadas en cuenta. Creo que parte de lo que es un gobierno es el lado humano, el sentido humano de la gente, porque podemos hacer obras de infraestructura impactantes, impresionantes, pero yo creo que lo más importante es ver la calidad de las personas y sobre todo que Lupita Cuautle tiene esa, ese liderazgo, esa, ese sentido que empático con la gente, que es natural y creo que, vaya tenemos un gobierno humanista por Lupita, muy humano muy, muy consciente de las necesidades de las personas que, más vulnerables del municipio Oye Maribel, por cierto ya viene lo que es vas a rendir ya tu toma de, de, de protesta de prote vas a rendir protesta mejor dicho, vas a rendir protesta ya como presidenta de, del PAN, a ver cuéntanos ¿Cómo está esto organizado? ¿Qué, ¿Qué es lo que te preocupa? ¿Cómo ves a nivel político San Andrés? Bueno, cada vez nos vamos fortaleciendo políticamente. Creo que el gobierno es un reflejo de los buenos gobiernos panistas que tienen que estar a la cabeza. Siempre va a haber crítica, siempre va a haber señalamiento. Pero yo creo que lo más importante es invertir adecuadamente en los recursos públicos y comprobarlos y justificarlos adecuadamente. Creo que eso es lo más importante. Lejos de una crítica porque no me gustó el color, porque no me pareció X o Y cosas. O sea, políticamente nos estamos fortaleciendo porque somos una buena opción de gobierno y estamos trabajando con la militancia en el tema de fortalecernos, de unirnos y de poder hacer actividades que de alguna manera nos capacitemos más en temas de administración pública, si queremos estar en el gobierno, y también de pues algunos talleres de manualidades que nos permitan eh, tener eh, personas emprendedoras, que hoy la economía no está nada fácil, y bueno, vamos a tomar protesta el próximo 20 de noviembre, domingo, a las 11 de la mañana, y de ahí, pues bueno, es... Es el inicio de un gran proyecto, de un trabajo que tenemos que hacer con la militancia de la mano. Y bueno, también a los simpatizantes, amigos de Acción Nacional, muchos me han dicho, ¿cómo me afilio? ¿qué hago? Bueno, pues vamos a tener nuestras campañas de afiliación, vamos a buscar a esas personas que quieran este, ser parte de este partido político y que quieran sumarse al trabajo para el futuro de San Andrés en el 24. Oye, el, la, tu competencia pues estuvo cañona, ¿no? Ese día de la elección y estuvo súper reñido, o sea, ganaste, pero te costó. A ver, la pregunta obligada, la operación cicatriz sí se realizó, se está realizando, ¿cómo va? Mira, eh, en realidad ahorita nos pidieron esperar un poquito en el tema de pasar a asambleas estatales, asambleas nacionales, Sí, por supuesto voy a buscar a Mari Chicale, porque bueno, es panista, es activo y es parte importante de la mujer política en San Andrés Cholula. Me voy a acercar, pero a mí me gustaría en lo personal que ella participara, no alguien de su equipo, porque mira, siempre hay como ese recelo de es que no me siento bien, no son de mi equipo, eh, no me siento a gusto en pocas palabras a mí me gustaría que ella participara de forma directa, aportando su experiencia, sus conoc conocimientos sus ideas, y por supuesto que de alguna manera eh, pues ella que representa su grupo pues tenga un lugar en el comité sí, sí me voy a acercar, no me he acercado pero sí estoy en espera de cubrir los tiempos y de que de alguna manera pues ya Precisamente mañana tengo la entrega de recepción del comité directivo municipal, vamos a recibir los bienes este, inmuebles y vamos a también a recibir el estado administrativo en el que se encuentra. Entonces, por supuesto, este partido es de unidad, Este partido, si no, no vamos a poder avanzar. De acuerdo. Gracias. Y Dora, Ivón Gutiérrez, de aquí, de San Andrés Cholula. Ivón, ¿cómo viste este informe? Ay, muy bien, la verdad además un informe muy cálido, creo que la manera de gobernar de las mujeres tiene esa parte tan cálida, no hablamos con el corazón, entregamos nuestro servicio con el corazón, entonces ahorita que escuchaba hablar a Lupita, pues a todas así, sobre todas somos madres y todo, pues eh, tenemos ¿no? ese sentimiento de cómo ejercemos la política pública, que demos los resultados esperados para la sociedad de acuerdo a los indicadores y a los presupuestos basados en resultados, pero cómo nos entregamos también con todas las personas, sobre todo, todas las familias y todos los ciudadanos vulnerables que se encuentran en nuestro municipio y que están esperando siempre como ese abrazo de apoyo. Entonces, siempre da muchísimo gusto estar en un evento tan bonito, tan aforado, con resultados entregados y con una presidenta tan sensible y tan humana con todos los ciudadanos. De acuerdo, y de ese lado de la barrera donde tú estás, este ¿Cuáles son los obstáculos que tú estás viendo? Sobre todo porque las necesidades en este municipio son muchas. Pues mira, nosotros yo te puedo decir que desde integrante de la Comisión de Patrimonio y Hacienda Pública Municipal, pues obviamente siempre traemos este, muy en la mira el DIF, ¿no? ¿Cuántos recursos se le pueden designar al DIF para que pueda seguir realizando todas esas actividades y los proyectos que vienen para 2023? porque estás de acuerdo, el año pasado cuando revisamos presupuestos, pues acabábamos de ingresar, sin embargo para 2023 pues ya estamos revisando cuántos recursos van a ser para el DIP y lo hacemos de una manera muy metodológica, vemos cuál ha, cómo han sido sus indicadores y te puedo comentar que del DIP, pues ha rebasado inclusive los indicadores que estaban programados para 2022. Entonces creo que, que este año que viene... Eh, tanto para el gabinete como para el cabildo. Es un año también eh, de fortalecer todas aquellas políticas públicas que se ejercieron con buenas prácticas y seguir pues, haciendo, contribuyendo a ese cambio de rumbo. Por eso la presidenta fue muy amable con nosotros en darnos ese, ese saludo muy cálido ¿no? del corazón, porque sabe que para todos los proyectos y para la revisión del presupuesto pues tiene, tiene que pasar pues primero por la Comisión de Patrimonio y Hacienda que revisamos eh, todos los presupuestos del gabinete y después en particular pues nos vamos sentando ¿no? con las diferentes áreas porque podemos decir que puede haber obviamente hay muchas necesidades, hay muchos proyectos para poder subsanarlas, pero si no hay presupuesto se quedan solamente pues en el ideal de hacerlo, ¿no? Entonces, eh, vamos trabajando muy de la mano, estamos muy muy articulados, todo lo que es el, el gabinete eh, del, del, bueno, el gabinete, ¿no? Aquí del mm. presidente y nosotros también como cabildo, pues haciendo un, un trabajo muy muy coordinado. Va a terminar el evento, el primer informe. hoy no, sí, sí estamos en vivo, sí estamos en vivo. Les decía que ya está terminando el informe de Lupita Cuautle. Y bueno, pues este primer informe de actividades del DIF. ¿Cómo lo viste, Caro? Pues la verdad me da mucho gusto ser testigo en San Andrés Cholula, es una instancia de verdad súper noble y que se siga con esta tradición en, lo, en los municipios de Puebla, porque ya ves que había el riesgo de que se quitaran cuando llegó este gobierno, de verdad que es una, una instancia que debe permanecer, que es la cara amable de todo gobierno y que me da mucho gusto ver todos los resultados que tiene Lupita y la cercanía sobre todo que tiene con los sanandreseños. Ajá, de acuerdo. Oye, Caro, eh, estuvo como muy emotivo... ¿No? Y además ver a Lupita tan emocionada, agradeciéndole pues a su familia, a su equipo, da gusto venir a este tipo de informes y dejarnos un poquito al lado de la polarización que vivimos en el país. De acuerdo. Oye, ¿y políticamente hablando, cómo ves a San Andrés? Pues me encanta que bueno que, re, que recuperamos San Andrés en el 2021 y yo creo que con estos buenos trabajos y los esfuerzos que están haciendo tanto Mundo como Lupita, pues yo espero se mantendrá así Acción Nacional en 2024 y así mantendremos pues con buenos gobiernos, con resultados, aquí este municipio, la zona conurbada de Puebla Capital. De acuerdo. Gracias, Carlos. Bueno, pues eh, son algunas de las entrevistas de los panistas, ahora sí que del primer orden que estuvieron ahí, en este informe también estuvo Lili Ortiz, pero pues se, se fue corriendo y ya no la pudimos entrevistar. Pero vaya, toda la Plana Mayor apoyando ahí a San Andrés. Obviamente, eh, el Acción Nacional, pues cree que es su terruño, como que su, su demarcación. Pero bueno, parece ser que la situación tampoco está tan fácil. ¿Por qué? Bueno, pues porque Karina Pérez Popocat quien fue presidenta municipal de San Andrés, tiene su, su, pues, no es su casa de campaña, pero casi, casi, así, contra esquina de lo que es la alcaldía. Y desde ahí da despensas. Eh, eh, tiene una, una agrupación, se supone, no política, que ayuda a, a las personas de bajos recursos y está dando, la última vez dio 5 mil despensas. Ojo, 5 mil despensas y el DIF, pues lo máximo ha dado 3 mil. Entonces, como que hay una competencia muy reñida y ya se está vislumbrando desde este momento. Y también hay ciertos tiradores de Acción Nacional que dicen, bueno, pues como que la reelección no es muy buena idea, hay que poner otras cartas. Entonces, pues varios ya están alzando la mano y aquí, vaya que sí se vio en este informe, pues un poco de actividad grillesca, diríamoslo así. Nos está viendo María Juárez, eh, Amaya Chacel, dice gran ejemplo de vida, comenta. Eh, Andrés Cerón, amigo, ¿cómo estás? Y Paco Hernández también nos manda saludos. Pues muchísimas gracias por su compañía, por sus mensajes. Si te gustó esta entrevista, pues dale like y compartir. Sigue nuestras redes sociales, échate un clavado a los conjurados, pasa una excelente noche y muchas felicidades a Miguel Jaramillo nuestro editor que está cumpliendo años y pues nos vamos aquí al pastel para la segunda rebanada besitos, bye es una eh, investigación profunda no y, y, y también con una propuesta novedosa en cuanto a esta paridad paridad para todos, que esto es un tema muy de moda pero que realmente abordarlo como tú lo hiciste con esta profundidad y con esta propuesta no es no es sencillo. ¿Cómo, número uno, cómo te sientes ahorita. Estoy muy nerviosa. <risa> A mí me gusta mucho el micrófono, la verdad no sé por qué soy tan nerviosa. Este, es como un bebé. Ándale, ah, lo ¿no? que Estoy presentando decir. al bebé en sociedad, estoy muy contenta. Paridad es un tema muy fuerte porque desde los anales de la historia las mujeres estábamos concebidas en la sociedad para lo privado. Como que nacer mujer te obligaba a saber cómo cambiar un pañal, cómo criar un hijo, cómo curar una gripa, este, ¿no? Sí, cómo cocinar. Cómo cocinar, sí, sí, sí. Solo por nacer mujer. Exacto. Como si nacer hombre también les obligara a saber mecánica y electricidad, ¿no? Entonces, no es así. Y lo que el siglo XXI en realidad ha venido cosechando del trabajo de muchas mujeres desde el siglo XVIII poquitas, luego el XIX muchas en el siglo XX y ahora el siglo XXI, lo que estamos cosechando es llegar y decirle a la sociedad en general, incluidas muchas mujeres, que las mujeres tenemos capacidades para estar claro que en lo privado, pero también en lo público y que nos